Cómo crear un negocio online, aunque ahora creas que no tengas nada para ofrecer. Y te quiero contar la historia de Karina. Karina es una mujer que estaba trabajando en, bueno, pues en un trabajo que quizás aparentemente a ojos de, de otra persona. Pues oye, es un trabajo como, como tú o como cualquier persona que, que me está viendo puede tener. Y yo recuerdo además, Karina, que posiblemente era la persona que más miedo tenía. Tenía miedo a hablar a cámara, tenía miedo a vender, tenía ni siquiera tenía una idea de producto. Ni siquiera tenía una idea de producto, no sabía qué vender. Pero eso no la frenó. ¿Y qué fue lo que hizo? Aprendió la metodología de hacer lanzamientos, que enseñamos en la incubadora de lanzamientos, e hizo su primer lanzamiento. ¿Para ella? No. Para otros expertos, para personas que sí tenían el conocimiento. En este caso, cogió a unas amigas suyas que se dedicaban a hacer duendes. ¡Duendes! ¡Duendes! Y en el primer lanzamiento, aplicando esta habilidad que aprendió el incubador de lanzamientos, facturó 1.500 euros. 1.500 en el primer lanzamiento. No es cuestión, es decir, al principio cuando comienzas a emprender... No tienes que dejarlo todo a una como hice yo y, y venga y a tomar por culo el trabajo y me voy a emprender. No, pero puede empezar siendo una gran fuente de ingresos hasta que después se convierta en tu principal fuente de ingresos. Que este sea tu plan B hasta que finalmente se convierta en tu plan A. Para mí es, es que es muy loco si lo piensas. Es muy loco pensar que Karina, alguien que no tiene que tiene miedo a hablar a cámara, que tiene miedo a vender, que no tiene ni una puñetera idea, haga un primer lanzamiento y facturó 1.500 euros. Y dirás, claro, pero ¿y cuánto invirtió y cómo, y cómo lo hizo para capturar gente? 25 euros. Invirtiendo 25 euros, facturó 1.500 en su primer lanzamiento. Y ni siquiera tenían el producto creado. Antes de que te lo diga yo, quiero que lo escuches de su boca. Y hoy he traído aquí a Karina, que de verdad espero que lo valores muchísimo... ...porque además ella tiene un pánico escénico a, a, a la cámara... Y, ...y está aquí con nosotros y va a entrar ahora en directo... ...porque quiero que lo escuches de su boca. Que esto es muy loco, pero es verdad. Es posible. Así que, de verdad, para mí es todo un placer poder tenerte por aquí, Karina. Mil millones... Hola. Yo quiero que, que, que seas sincera, es decir... Háblanos de los miedos que tenías, que no eran pocos. Bueno, que tenía y que no sé si los tengo todavía. <risa> o sea, el, el hecho de hablar a cámara me, me deja, ya sabes, o sea, no me gusta y por eso tampoco pensaba que, o sea, como experta no voy jamás a hacer un lanzamiento, porque por más que tenga conocimiento de, de cosas, es que no, me puede. Entonces digo, no, con este miedo que tengo a, a hablar en público, a, a ponerme enfrente a una cámara, a exponerme así, no voy a ser experta. Y, y, y bueno, y no sabía qué exactamente iba a ser. Y después, por otro lado, eh, o sea, nunca me gustó el tema de la venta. O sea, siempre me sentí como que, que estaba forzando a la gente o no sé, no me sentía cómoda con la venta prefería que lo hicieran otras personas. Eh, y aunque sabía o podía aconsejar a cómo hacerla, no la quería hacer. Y bueno, eso fue lo que hiciste que, que cambiara. Vale, porque de hecho, además, esto es importante, es decir, tú sabías que no ibas a lanzar para ti, o sea, lo sabías, no querías aparecer en cámara, tenías miedo a vender, pero sin embargo aprendiste la habilidad para lanzar a otros. Entonces, quiero, <risa> quiero que me cuentes, porque esta situación es muy loca, Cómo encontraste a esas personas? ¿Qué, ¿Qué fue el producto que vendisteis y cuánto facturaste? Es que empecé a, a mirar en mi círculo íntimo a ver a quién podía <risa> convencer de que me de que me hiciera el lanzamiento, o sea, a ver quién podía ser un experto. Vale. Y, y bueno, dentro de, de mi círculo, de mis amistades, de mi familia habían varias personas que para mí tenían eh, bueno, las cualidades que, que a mí me faltaban para ser experto. Y fui hablando con uno y con otro, y, y realmente estas amigas para mí tienen un, un, bueno, un producto espectacular y que lo hacen muy bien, y, y bueno, lo tienen, eh, es un negocio físico que ya lo tienen, que venden duendes para todo el mundo, pero a, a ellas lo que les falta es la parte de esta de, de marketing digital de, la, de lanzarse al mundo online no, no no tenía ni idea vale. y, y bueno y hablé con ellas y, y al inicio ellas se, se negaban ¿no? tuve que hacer todo un, un trabajito también para, para convencerlas vale, o sí. sea partimos de la base de que tú buscas unas amigas que tienen un, un producto eh, físico y entonces dices oye que se hacer lanzamientos, que es una habilidad de marketing digital, donde este producto que tú tienes físico es de cómo hacer duendes, lo vamos a digitalizar. Exacto. ¿Vale? Sí. Y entonces quiero saber qué es lo, es decir, cómo, cómo, cómo pasas de ese mundo offline al mundo online, es decir, en qué lo transformas, creas un ebook, creas un audiolibro, creas clases en directo, cómo lo haces y cuánto facturas. Vale, no, lo que hicimos fue hacer un mini curso de duendes vale. y lo, lo hacíamos por Zoom. Lo que me pidieron fue que no fuera algo muy grande porque ellas también estaban con miedo, porque era, eh, bueno, la primera vez que lo hacían, que no conocían los lanzamientos, que no sabían a qué se estaban, eh, bueno, en qué, en qué se estaban metiendo, y me, me pidieron que sea algo muy pequeño, Karina, que... que sea para muy poquita gente entonces bueno un poco también fui como una, una tercera experta porque la fui ayudando a crear este producto online ¿no? entonces uh, bueno lo que lo que hicimos fue hacer una clase por zoom de dos horas y eh, las alumnas se conectaban y, y bueno con un móvil que pusieron un, un trípode y debajo iban enseñando cómo hacer los puentes. Y, y bueno, fue eso para, para, que luego, o sea, para que luego digan que se necesita un, un equipo, una superproducción de tener focos, de tener una cámara, o sea con Zoom, una aplicación sí. gratuita y con un tripo de que te puede costar 9 euros en, en, sí. en Amazon ¿y cuánto facturaste? 1.500 euros ¡Wow! ¡Qué loco todo! Pero por eso, porque hicimos con poquita gente, porque... Podríamos haber hecho mucho más. Qué loco todo, qué loco mm. todo. Dice por aquí dice por aquí Agustín, yo soy pintor e ilustrador, llevo toda la vida creando, ¿puedo lanzar productos digitales enseñando a pintar o dibujar en algo concreto? Joder, pero si es que diseñando duendes. Tenemos gente, eh, mira, ahora que hablas de la, de la pintura, hicimos el, el... Hay que recuerde, eh, By Madans, por ejemplo, que se dedica al tema de pintar pizarras con rotulador, o sea, no con tiza, con rotulador Y facturaron, son gente de Venezuela En Venezuela el salario mínimo es El salario medio es de 200 dólares Y facturaron 31.000 tienes, Lo tienes en directo, les entrevisté en directo Lo puedes ver ahí en mi canal de YouTube Para que veas que hay pruebas de todo Que suena loco Y por eso tengo que documentar todo Para que lo veas, para que lo puedas palpar Y sepas que esto está ocurriendo hoy No sé dentro de un año, no sé dentro de dos Seguramente no Hoy sí está la oportunidad y lo tienes en mi canal de YouTube. Absolutamente de todo que puede crear un producto online o digital y hacer un lanzamiento.